Que se con el Junior RS. Vivo bandido, como dijo el Alex Ross. No me tumban si me muero aquí, sé que da mi voz. Ustedes no la suman, los que ganamos somos los dos. Enfréntate conmigo, soy, soy el jefe final, soy el, el boss. boss. Oh shit, mata faka. El chapa ya te aplaca. Mi compa trae la yesca y en el barrio la saca. Presta pa' la orquesta, le digo a mi compita. Me pongo bien crazy y repiento las pistas En mi barrio hay peligro de noche y de día Nadie creía en mí, decían que no lo lograría Y ahora que ven que género están pegados a mí todo el día Les abro por lástima, si no ya los abriría Fuck you, envidiosos, son bien fastidiosos No te olvides de mí cuando llegues al éxito, dicen los babosos Los mando al pozo porque ni me apoyaron de cerca son amigos, de lejos me apuñalaron. Aquí vamos de nuevo agarrando la inspiración. Pa' escribir otra canción, que empiece la función. Pónganse en mi lugar, en esta situación me siento bien cabrón, por eso me prendo otro blon. Blon, blon, saco loca, loca blon, blon, bro, me fumo la yesca Todo el día hasta que amanezca Desde morrillo, nada más zorrillo, estamos prendidos Cargo el filo, siempre lo bandido Siempre a los bandidos Junior RS con el Chapa HC, otra vez, wey, dos locos del barrio representando a diario muerte rey, wey. Va a sacar la melodía, de noche de día me la paso fumando María. ¿Quién diría que tití talento yo tendría? Qué alegría que mi sueño cumpliría. Pero eso no sería suficiente Por el vato constantemente Anda alucinado, emocionado Anda logrando que su nivel va para arriba Fumando y rapeando Después de la disciplina Esas planas acopladas salen mis líneas Ese flow evoluciona Y reacciona, te alucinas bien cabrón ah. Soy mamón con los que me joden la vida No es raro ignorar los que que me subestima no tengo mucho que decir y lo poco de valor siempre me anima siempre me anima vengo vengo demostrando ando en el vuelo soy bien grifo mira morrillo sigo en el camino métrica rica que yo suelto con letras y flow Cayujo al que no creyó ¿eh? Al que no creyó, fuck the shit. Al que no apoyó, no le tengo miedo a la muerte. Porque ella me protege. También le rezo a mis San para que cuide a mis jefes. Es el Chapa, Chapa HC397. 397. Yeah. Junior RST, RST Records. La 818, 818. placa del barrio.